Qué pedazo de pistacas esto es Tarifa y aquí a la que hay un poco de viento, el San Juan se acuerda ya de, de los Ironmans y aquí que las pasé más putas que caen. hostia, en el Ironman 2 y esto cuando hice los 10 Ironmans y cuando hice los 5 aquí hice el primero, o sea que recuerdo buenos pero de haberlas pasado putas, o sea que ahora estamos en Tarifa, estamos en Euráfrica y resulta que con estas vistas que tenemos aquí de fondo estamos a punto de pillar el ferry porque hoy nos vamos a... Marruecos, la tercera etapa la vamos a correr ahí después de haber corrido ayer 50 kilometrillos en 7 horas y media. Con atención, una canción de Izal en repeat durante todo el rato. ¡Y! Te he pillado, ¿eh? Me quería robar el plano, motherfucker. Anda que no. Bueno, pues, pues eso, ahí van un poco de imágenes de la cosa de bien. ¡ay qué bonito el paisaje! Para no pensar en lo jodido que va de piernas y hoy incluso de ánimos, ¿eh? Me voy ahí haciendo jiji, jaja, musiquilla, Uf. pero cuando veis que cuesta arrancar y que aún queda bastante. Y qué manera de perder las formas. las formas, y qué forma de perder las maneras, ya nada importa, el mundo ya se acaba. desviado del camino ni en la vida ni en esta carrera. ¿no? La etapa 1 la cosa fue eh, un kilómetro vertical que al final fue el... que se me va, que se me va falta penalti y expulsión y hoy como estamos de etapa de traslado y mañana va a ser la tercera etapa que vamos a correr en Marruecos otros 40 kilometracos bien técnicos y de subida pues en el vídeo de hoy os quería enseñar una cosa que pasó ayer eh, estábamos corriendo estos 50 kilómetros y de repente con no sé, Miguel Muñoz que es fotógrafo que está aquí con la carrera y se dedica a esto de las fotos de la montaña de la aventura etcétera me empieza a perseguir para, para sacar fotos me pegó un palo brutal, ¿eh? O sea, el tío iba con la cámara y con otra cámara atrás y el tío iba más sobrado que yo. Bueno, pues total, tuvimos una de las mejores charlas deportivas, profesionales, aspiracionales, motivacionales que he tenido en los últimos tiempos. Digo, coño, vamos para allá. Seguidle en Instagram, dejo el link aquí abajo, que es una fiera, una bestia, parda y seguro que en el futuro trabajamos juntos en menos cabeza, más corazón y él más patas todavía. Vamos para allá. Estoy corriendo una ultra aquí con las piernas destrozadas vamos ya nos quedan 10 kilometrillos para llegar y estoy teniendo una de las charlas profesionalmente más enriquecedoras y más formativas que he tenido en los últimos tiempos sí, sí. cuánto tiempo has llegado has tardado hasta que has conseguido como aquel quien dice vivir de ser fotógrafo de carreras de montaña bueno ha habido que picar muchas puertas pero en tres años estamos aquí corriendo con Valentín y hemos, hemos conseguido muchos retos que se veían muy lejos. Y te llaman de muchos sitios ahora, ¿eh? Para pa trabajar de eso. Ahora estamos recorriendo el mundo con la cámara. Joder. Y nada, encantado. Y hostia, al principio no te desesperabas hace tres años cuando ibas a cualquier sitio, casi, incluso a veces, incluso ofreciéndote gratis. Sí, sí. Y te decían, no, no puede ser, no, tal, no sé qué. Sí, sí, sí. sí. Al principio, espera, te un poquito que ahora me pilla un poco el viento. Ahí está. Como cualquier trabajo, eh, es difícil es difícil entrar en el mundillo, pero, pero poco a poco, trabajando, se consigue, se consigue todo. Y poniéndole mucho empeño, al final, pues aquí estamos. Y hay momentos que te has llegado a desesperar casi sí, de decir, sí, sí, sí. eh, lo dejo, tío. Si he llamado a 500 puertas y sí, todos sí. dicen que no. Sí, sí, es mejor trabajar en otra cosa y ya está, pero... Pero bueno, hay otros momentos que dices que tienes que seguir para adelante y... Y bueno, después pues merece la pena. Y al final, quien algo quiere, algo le cuesta. Exacto. Y, joder, además comentábamos, hemos tenido historias muy paralelas, porque me dice, yo empecé a seguirte cuando el camino de San Juan, dice, ¿cuánto hace? Digo, coño, más de cuatro años. Bueno, ahora en diciembre era cuatro años. Y hablando de todo esto, resulta que yo también picaba 50.000 puertas claro. y todas se cerraban. Todas, Pero, coño, seguía ahí picando y picando y picando. Y tú hiciste lo mismo, ¿no? Exactamente. Y aquí estamos, sí. Un camino muy duro, pero, pero lo hemos conseguido, por lo menos estamos en el camino. Sí, señor, sí, señor. Sí. Oye, y parece, es muy curioso por dos cosas. Una, porque parece que fue ayer sí, sí, que empezamos. Sí, sí. Y dos, luego cuando lo piensas, sí que te das cuenta que te has comido muchos nos, que te has comido muchos hostia, no puede ser. ¿Qué tal? Y que mucha gente que te ha dicho que no, luego al cabo del tiempo resulta que te ha llamado. Sí, sí, sí. Que son cuatro años, tres o cuatro años, incluso cinco, tú. Que, que mucha gente no quiere bueno no quiere o no necesita de, de nosotros o de nuestro trabajo pero, pero después se da cuenta de que, de que somos buenos digamos y que coño que curramos y, que y, curramos ¿no? y nos lo ganamos y y después pues acaban llamándote y la verdad es que es una satisfacción muy bien, 30 añitos que tienes 30 añitos Mur murciano murciano también un poco marciano <risa> y oye, eh, un consejo para toda la gente que está ahí diciendo venga, no, no necesariamente del audiovisual sino de cualquier cosa claro. que ya se haya desanimado y haya dicho no, yo lo dejo, me voy nada, nada, a cualquier no, no, otra no hay que, cosa no hay que tirar la toalla hay que luchar, hay que luchar por lo que uno quiere y que al final se acaba consiguiendo puede tardar un poco más, un poco menos pero al final se consigue. Y si de no, ahí está Valentín. ¿Y tú? No, yo no. Bueno. Siempre sí, coño. Cada uno con lo nuestro, tío. Y además aquí, bueno. con carreras prácticamente paralelas, hoy compartiendo unos muy buenos kilómetros sí. y sacando fotones y con las patas ya tiesas, ¿sí o no? Bueno, aguantando, aguantando. Es muy tío. curioso cómo. Eh, tu carrera O lo que tengo que hacer yo O mm. lo que tiene que hacer mucha gente ¿eh? En el trabajo sí, Cuando tiene que esforzando, de esforzarse Se parece a esto ¿eh? sí, A la puta ultradistancia sí. Que sales Además sales Sales motivado Venga, pim, pam Me voy a comer el mundo tal, no sé qué Hostia, la que llevas 10 kilómetros Y ves que te falta mucho Y que fallan las patas Con lo que falta sí, sí. De repente te desanimas Y viene un bajón Pero luego llegas a un habituallamiento Que igual es que te llaman de un sitio Pero luego no te coge no Es como cuando te tomas el gel sí. Que te da el subidón Y luego bajón no y para... te, te joder te llaman, oh, oh, pero al final no fue un trabajillo y tal pero eso ya te da un poco de energía para seguir y mierda te desanimas pero llegas al siguiente habituallamiento Llego. y entonces ahí coño te tomas Coca-Cola, beca y ahí sigues un poquito y te tomas una barrita y hasta que de repente un día llegas a la meta y ya está, bueno es así así es la historia Muy bien. jefe un placer y además Muy mira gracias. ahora nos hemos quitado casi un par de kilometrillos gratis no verdad, ¿eh? aquí charlando y ahora ya toca volver a correr Oye, familia, a darle duro, a no desanimarse, a no rendirse, claro, sí, tío, ahí machete en la boca, porque como más cueste, más satisfacción nos va a dar luego. Es un tópico, pero a veces los tópicos son tópicos, pero porque son realidad. Así que vamos para allá. Uy, ahora esto ya se complica. ¿Qué? Ya se complica esto, ¿no? La última trampa. ¡Uh! 23%... ¿Cómo? pero 500 metros! ¿Qué dices 23%? Esto te ¿Lo comes tú con 23, 23 Por el culo te la incho. Jefe, vamos. Vamos a terminar el vídeo. ¡Venga, ¡A! el último apretón! <risa>